Señoría. Gracias, presidente. Señora ministra, después de los años de gobierno del PP, de la moción de censura y de que retirásemos la bandera española con la que el PP había envuelto el país, lo que queda después de retirar esa bandera es un país fracturado socialmente, una realidad dramática y bochornosa. Según el octavo informe sobre pobreza y exclusión social de EAPN, la pobreza y la exclusión social se han extendido como una metástasis en los colectivos más vulnerables de la sociedad, según los datos siguientes. Un 12.338.000 personas en situación de pobreza y exclusión social, un 26% de la población. El índice de Gini, el que mide la desigualdad en 34 puntos, uno de los más altos de la Unión Europea. La tasa ROPE, un 4,4% superior a la media de la UE. Desigualdad territorial, Navarra y Extremadura, un 30% de diferencia de, de, en la tasa arope. Los, los colectivos que más han sufrido esta crisis son los siguientes. La infancia, un 31% de la infancia en situación de pobreza infantil, el 80% de los hogares monomarentales, el 50% de las pensiones por debajo de 667 euros, el 14% de la población ocupada son personas trabajadoras pobres, el 31% de las personas con discapacidad. 40.000 personas sin hogar, dos de cada tres personas inmigrantes extracomunitarias, y siguen y continúa el drama de los desahucios y de la pobreza energética. Este es el legado que nos han dejado las políticas de recorte y austeridad del Partido Popular. Señora Ministra, ¿qué va a hacer el Partido Socialista para revertir esta situación tan dramática? Les recuerdo el informe del año 2017 del Defensor del Pueblo, que expone las siguientes afirmaciones. Durante esta crisis ha habido una transferencia de rentas desde la parte más baja y media de la sociedad hacia la parte más alta. Se ha creado un pozo de desigualdad ante la pasividad del Gobierno. La desigualdad generada es una consecuencia de las políticas de recortes del PP. La austeridad ha tenido como consecuencia la caída de las rentas más bajas, aumentando la pobreza y la exclusión social y la reducción del gasto público. Señora ministra, ¿considera que la política de recortes y austeridad aplicada por el PP es la senda en materia de políticas sociales? ¿Va a presentar un plan de atención a la pobreza y exclusión social con una perspectiva preventiva o va a actuar solo sobre los síntomas nombrados anteriormente? ¿Van a ser igual de firmes con el Compromiso Europeo 2020 para la reducción de la pobreza como lo son con el cumplimiento de las exigencias económicas? Va a pedir en el Consejo de Ministros el atajar el drama de la pobreza y exclusión social atacando a la raíz del mismo, que es la acumulación de la riqueza por unos pocos, el artículo 135 de la Constitución española, la ley de estabilidad presupuestaria, las reformas laborales, en resumen, la arquitectura legal que sostiene el modelo económico austericida y de recortes sociales. Voy a terminando.